Se agradece rotundamente a la comunidad, tiene hoy que estar de regocijo, ya que los primeros pasos se han dado de una manera positiva, porque esta zona fue devastada totalmente, y la pared de nuestro club de nuestras instalaciones, y que parte del barrio también, fueron deterioradas por la, el huracán María. Y hoy con una iniciativa de las juntas de vecinos y de la comunidad, ...se han puesto de acuerdo para pedirle al señor síndico... ...el inicio de esta gran obra que... ...en verdad... ...le da el apoyo que el barrio y la cancha merece... ...por eso hoy nos sentimos muy contentos de que... ...aunque no está todo terminado, pero sí... ...ustedes pueden observar que... ...la obra ha sido de gran impacto... ...y con eso controlamos... ...por lo menos en esta temporada ciclónica... Eh, ...parte de los daños que nos hace cada vez que llueve en esta zona.